¿Os han traído hasta aquí? ¿Os han traído hasta aquí? Podéis decirme de quién nos atrae aquí. Viene gente aquí a molestar La grabación va a grabar desde la escalera. O sea que se escucha ese vídeo, vas a escuchar la orden de lejos. La grabación va a grabar desde si la escalera. O sea que se escucha ese vídeo, vas a escuchar la orden de lejos. A ver, sí, no. Eso no vuelve a verdad, ¿Qué? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? a ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? ¿Japado? Vale, ahora, todo lo que sintáis hasta que no acabe, no, no digáis, no os mováis, no hagáis ningún ruido raro, porque no se va a escuchar igualmente, pero más que nada para intentar caldear un poco más el ambiente, ¿vale? Más el ambiente, ¿vale? Bueno, mejor es que no estás fuera, estás dentro. Muéstrate. es que no estás fuera, estás dentro muéstrate